Vamos a, a comenzar la quinta asamblea por la confluencia, del municipio de Santander. Eh, vamos a intentar hacerlo un poco ligero para respetar los tiempos y que no nos ocurra lo de otras asambleas. Y vamos, deberíamos comenzar por la aprobación del acta de la asamblea anterior. No pasa nada, yo tengo en silencio, sí. Comprobad, comprobad, es el momento. Sí. Vamos a comenzar con la aprobación, como decíamos, del acta de la, de la Asamblea anterior y para ello vamos a, a votar. ¿Votos a favor? ¿Cuántas? Se ha enviado, se ha enviado. Se envió. Sí, sí, se envió. ¿27 a favor? ¿Lo verdad? ¿En contra? ¿Cero? ¿Abstenciones? ¿Seis? Queda aprobada. Pasaríamos al primer punto del orden del día, que es el nombre de la coalición. Lidia, por favor, va a tomar palabra. Tenemos, hemos enviado tres posibles nombres, cambiamos Santander. Bueno, imagino. Si recordáis la última asamblea, eh, bueno, se, se mandó por error, eh, en parte mío también, y del grupo de comunicación, eh, equivocadamente los nombres. Y bueno, en, en, la asamblea, en el grupo promotor, pues, sabíamos eh, un poco cuáles eran los nombres que, que había dentro a la asamblea, y que más o menos. Eh, se habían propuesto y al final eran tres, ¿no? y les acuerdo que se aprobase como primer punto en la siguiente asamblea, que es esta. Los tres nombres eran eh, Cambiamos Santander, Imagina Santander y Unidas por Santander. Eh, de estos tres nombres, eh, bueno, por matizar una cuestión, eh, bueno. Tres de las cuatro formaciones que estamos aquí tenemos un acuerdo estatal, ¿no? que también lo comentamos en la anterior asamblea, en la que hay un acuerdo mar mar marco en el que se habla de que debe estar incluidas las reunidas por temas de recibir financiación, subvenciones de, de los partidos a nivel estatal y también por temas legales. Entonces para nuestras formaciones eh, en concreto que son izquierda unidad eco y podemos es importante que esté el nombre. Eh, Unidas, sí. simplemente eso. Luego eh, estaban las otras funciones que la cambiamos a tarde e imagina santa bueno, Santa. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quieramos comentar al respecto? sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Uh -huh. Eh, que implica que por ejemplo eh, sé que a nivel de por poner un ejemplo muy concreto que, que tampoco yo también me pierdo un poco exactamente en exactamente que financiar pero por ejemplo el tema del mailing eh, sé que podemos eh, ir a pagarlo a nivel municipal si nos llamamos de otra forma no puede justificar que se lo pague a alguien de otro nombre lo que nos han dicho no se puede, o sea, no puede ser una marca única no que va a financiar a Eh, creo que eh, no se nos está transmitiendo una información muy clara a ese respecto. Por ejemplo, ayer Izquierda Unida en Madrid ha dicho y ha declarado que hay que superar la marca Unidos Podemos. Por lo tanto, no es una certeza absoluta que esa vaya a ser el nombre, vaya a ser el nombre con el que las posibles coaliciones, etcétera se vayan a presentar en todos los municipios, en todas las comunidades autónomas. Y a mí. A mí ya personalmente me parece bastante difícil de creer que una organización política se niegue a financiar a su propia organización política porque vaya en una coalición con un nombre distinto cuando presuntamente se está definiendo superar esa marca. a tampoco sé exactamente a qué se están refiriendo con superar, pero bueno. Eh... Se ha hablado varias veces de que, evidentemente, cada formación está en su legítimo derecho de decidir cómo financia o cómo no financia, pero se ha hablado varias veces de justificar el hecho de que la formación, las formaciones que estarían dispuestas a, dispuestos a prestar esa financiación eh, tendrían que comprobar eh, que forman parte de esa, de esa coalición. Y lo que decía Roberto es eh, del todo cierto, es decir, es el acuerdo de coalición el acuerdo de coalición que determina con claridad que Podemos, Izquierda Unida o quien sea, está presente en esta coalición. Es, es así de sencillo. Y luego pues eh, aquí han estado representantes en estas asambleas a nivel autonómico de, de estos de, pues, ¿eh? de Izquierda Unida, de Podemos, etc. Por lo tanto, no, no veo el problema para reconocer que a nivel municipal quienes están participando y quienes están participando en la coalición y si son merecedores de esa financiación o no, no, tal y como vosotros lo estáis planteando. Pero más allá de, más allá de esto, eh, yo entiendo que ese puede ser un punto importante ¿no? a tener en cuenta, aunque, insisto, no queda claro, no queda claro. Eh, también creo que debemos reivindicar un proyecto propio. Es decir, eh, esta vez no lo has dicho, la otra vez se dijo bueno, pues que había era, es un nombre marco de referencia ¿no? eh, que se puede usar a nivel estatal y eso puede tirar eh, de nuestro proyecto. Yo eh, quisiera, ya personalmente, que también luchemos por... Eh, destacar eh, nuestra, propio, nuestra propia independencia nuestras propias virtudes y nuestras propias capacidades por encima del nombre o de la marca ¿no? eh, creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la ciudadanía de Santa Teresa. El nombre también es importante en eso y es una perspectiva completamente diferente y nos tenemos que esforzar en ello y es así como vamos a desarrollar un proyecto que pueda convencer a nuestros a nuestros vecinos porque eh, determinadas marcas Pueden sumar, pero también pueden prestar, porque al vincularnos a ellas, nosotros no controlamos lo que con esa marca se hace en otros sitios, controlamos lo que hacemos aquí y lo que se hace con la nuestra. Tenemos todo el control sobre eso, pero no sobre el otro. Sí, bueno, yo no he entrado sobre si una marca puede arrastrar o arrastrar, yo, aquí lo que planteo es escribir los tres nombres y las dificultades que objetivas nos han planteado nuestros propios partidos a, a cada uno de nosotros. Luego eso ya es valoración y, y parte del debate. En eh, el acuerdo que tenemos tanto Izquierda la unidad de tal, eh, ya viene claro eh, el tema este financiero, o sea, que os lo puede decir bueno, los compañeros de Eco y, y, y, y, ¿Y no la palabra. Eh, y nada, y a mí, yo por mi parte también he intentado asegurar mucho con, con mi organización a nivel estatal pues, esta cuestión y, y me han dejado muy claro, eh, por su parte, que efectivamente eh, tiene que incluirse unidas para el tema económico. Eh, Miguel. Okay. Miguel. Eh, bueno, sobre el tema del hombre, eh, ya lo he durante la Asamblea yo creo que el planteamiento se puso bastante claro el planteamiento general sobre los pros y contras de cada acción yo creo que ninguno de los nuestros puestos tiene eh, algo especialmente negativo o, o que sea tan clara la operación aritmética como <coughs> para descartarle y estoy de acuerdo en que el nombre de podemos no se puede utilizar vamos, de hecho no está entre las propuestas porque yo sí estoy de acuerdo en con esta parte porque eh, ...creo que está superado, por que está la fuerza de los hechos es bastante clara, se, se descartan casi todas las, en casi todas las eh, negociaciones... Que ...a nivel estatal, a nivel de administraciones no se está valorando como, como una opción, con muchas circunstancias... ...que son por todos conocidas y no hace falta eh, hacer más sangre de, de la herida. Entonces, eh, el tema económico al que se ha hecho referencia, eh, yo creo que es un tema más práctico, que es fácil de entender... Eh, pagar un mailing, eh, que en Santa pueden ser 25 o 30 mil euros, lo que sea, eh, donde se meta en el mailing una papeleta europea, a las europeas, o a lo local, digamos, porque el voto es fácil de ese mismo, se puede hacer eh, fácilmente en un envío, lo que sería ese coste. Hacer dos mailings, o sea, de, de dos, dos distintos, con dos papeletas distintas, es el doble costoso y, y, y dificultaría poder acceder a los recursos para para acceder a, a ese mailing. Las subvenciones que los partidos puedan eh, dar, o sea que no procedan de recursos propios nuestros, estarán condicionadas con que eh, esa llamada al voto pueda relacionarse fácilmente. No sé hasta qué punto podemos decir en de Izquierda Vida que nos va a pasar lo mismo que Podemos, pero está claro que si la llamada al voto no se relaciona con cierta facilidad con el con el resto de, de, de elecciones que hay en, en, en, esa, en ese día, el 25 de mayo, en las elecciones europeas, eh, va, va a ser difícil que esa subvención llegue y conseguir esos recursos por nuestra parte va a ser realmente, realmente jodido, o por no decir imposible, porque es mucho dinero, solamente bastan el mismo. Al menos hay otro tipo de trabajo que hay que hacer en el tema de comunicación electoral. Yo, eh, no sabiendo qué parte positiva y negativa vital, yo por eso, ante la duda, me caeré con unidas eh, por Santander, sin, pff, eh, darlo, eh, sabiendo que efectivamente el número de Dios podemos, no, ni de coña, vamos. El contexto de la coalición 2016 no se puede repetir, lógicamente. Aparte de aquí otros, otros, hay eh, otros factores, otros sujetos que hay que reconocer. Eh, pero facilitar de alguna forma que esos miles que van a volver en otros procesos puedan ver esa, esa, esa alternativa aquí en Santander, yo creo que no es nada negativo, sino que esa parte positiva hay es que reconocer. Pero simplemente estando de acuerdo con Antonio empezamos haciendo un proyecto único, no es menos, que, no es menos fácil de entender. ...que hay muchas personas que no pueden estar tan al día de, de la actividad nuestra... ...de cómo se está eh, desarrollando la coalición y de, de quiénes vamos a conformar... ...y lo, de la misma manera que comentaba Miguel, en eh, ese día también va a haber elecciones europeas... ...y ahí sí ya la confluencia entre el acuerdo marco entre las tres organizaciones... ...han acordado que va a ir la palabra unidas por la Unión Europea... ...por lo cual, eh, aunque solo sea por sencillez hacia el ciudadano... ...y que nos pueda facilitar esos votos que en un momento dado podemos eh, capturar... ...pues yo creo que, que sí merece la pena apostar por ese nombre de unidas. ¿Alguna? ¿Alguna ¿No más que que pues, procedemos a la, a la votación. Decimos cada uno de los tres nombres. Hombre, creo, creo que estaría bien que alguien dijera... Que, ...a qué nos enfrentamos en costes si no hay financiación, que eso también... Eh, eh, sí, pero bueno, que lo, lo tengamos en mente también un poco. Uh -huh. eh, ¿Votos para? Votos para Cambiamos Santander. Eh, vale. ¿Eh? Recuerda los tres nombres. Cambiamos Santander, Imagina Santander, Recuerda los tres nombres. Cambiamos Santander, Imagina Santander, y unidas por Santander. Eh, un momentín, por pero, Es que lo que. Yo no tengo claro lo que, dibujo, pero lo que he oído hasta ahora es. Eh, una, varias intervenciones siempre en relación con eh, la utilización de unidas. Es decir, se, está, se ha estado defendiendo en la presentación, cuando no se debía, eh, esto que fuera unidas. Pues las, las intervenciones siempre han sido en relación con unidas. Eh, a mí, yo no es que no, eh, no, no he estado en todas las asambleas, eh, me gustaría que se defendiera cada posición. Y que, después. Sí, ¿Eh? o sea, aquí Hemos pedido palabras para defender quien quisiera defender y la que ha salido es la defensa de unidas. Hemos preguntado ahora mismo si alguien más tiene algo más que decir, nadie más ha dicho nada. Hemos procedido a la votación. Creo que ya no procede. Uh -huh. ¿Sí? No procede. Si ¿Sí, no, sí, ya hemos pasado a la votación, ya no procede. Vamos a la votación por ...¿Cambiamos Santander. ¿Vale? Cero. ¿Imagina Santander? No, no, no. ¿Estará aquí? ¿Quién no vuelve a contar? Bueno, es que hay una 11, una más y dos. Bueno, ¿sí? no voy a contar. es Sí, 10, 10. 10. Unidas por Santander. queda decidido como nombre de la coalición Unidas por Santander. Tenemos un segundo punto del orden del día que sería el censo de primarias, la empresa y el procedimiento que vamos a llevar a cabo y creo que a Andrés le toca explicarnos. Es, pues, es la segunda vez que hablamos Vamos simplemente explicar que. Eh, habíamos quedado en, en elegir una empresa para las primarias, hemos elegido esa empresa para las primarias y la hemos elegido sobre todo con base en el criterio de eh, cumplimiento de nuestra necesidad. Nuestra Necesidad no era otra que eh, una empresa que se hiciera responsable del censo y que cumpliera con la normativa de protección de datos. ¿vale? Eh, ahora mismo, como sabéis, eh, eh, el tema de la protección de datos es fundamental y eh, nos podría generar una responsabilidad enorme a nivel legal. A las personas que figuren como titulares de esos datos eh, cualquier infracción de la normativa. Además es una normativa muy, muy especializada, muy técnica y nos obliga eh, además a tener una figura de la cual carecemos, que es el delegado de protección de datos personales, que es eh, un responsable que tiene que haber... Eh, para datos de especial protección, como son precisamente aquellos que demuestren la ideología política de las personas las que se inscriben. Entonces, de las tres opciones que teníamos, la única que nos ofrecía precisamente eh, un delegado de protección de datos y la asunción de, de la responsabilidad del censo era la que hemos elegido. Por otro lado, también, eh, como bueno, es un dato a tener en cuenta, eh, que es también la empresa que nos ofrecía un menor coste. ¿Vale? Y lo que nos ofrece también es pues, una plataforma electoral para poder hacer unas elecciones, eh, unas primarias online, que yo creo que eh, bueno, facilitará bastante el proceso. Entonces, mmm, básicamente, el esquema de celebración y de, eh, y de relación con, con esta empresa viene determinado con el reglamento de primarias, ¿vale? el reglamento de primarias el, las primarias salirá un proceso de inscripción con las condiciones que se acordaron en el, y que aparecen en el reglamento y eh, nos queda pendiente eh, un elemento que es importantísimo para echar a rodar todo este proceso y que realmente va a tener el poder de decisión respecto a las personas que se inscriben o no y si tienen <risa> los requisitos, que es eh, el comité electoral, junta electoral, o comisión electoral, bueno, porque lo podemos llamar, lo hemos, eh, aunque en el reglamento que distintamente como el comité electoral y como. ...y como comisión electoral. Eh, lo que aparece en el reglamento es que las cuatro organizaciones políticas... ...tienen que eh, designar un representante o una representante para estar en ese, en ese órgano. Y aparte, eh, la asamblea, esta asamblea debería también designar un representante... Eh, ...creo recordar que entre las personas que se ofrezcan voluntarias por, por sorteo. ¿vale? Entonces, bueno que sepáis que, que todas las personas aquí presentes tienen esta posibilidad... Y que nos urgía realmente eh, echar a rodar el proceso con el nombramiento de esa Junta Electoral eh, para, para poder avanzar cuanto antes, porque vamos um, peladísimos de plazos. Entonces, nada, no, que lo tengáis en consideración. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues. está. Pues no. ¿Cuándo se ha votado esto? ¿Y, cuán, y, y, este, ¿y? Quiero decir, yo no estoy es la única asamblea que he estado y claro desconocía que conocía que se había decidido esto, pero no lo podíamos documentar en toda no reunión. Eh, o sea, a mí no me ha llegado ninguna alta donde se haya decidido esto, a mí me parece que es un tema muy importante. Y además ahora hablaráis uh, de primarios es online. Esto también se ha votado. Lo de las primarias online. Son preguntas. Eh? Si me dejáis puedo, ¿puedo también opinión. ¿Me estás preguntando también si te han llegado las otras? Pues, sí, ¿vale? no, no, no. Las eh, otras no me han llegado porque no hay, no, no, no lo sé. Eh, yo te digo que yo he tenido dos intervenciones aquí, pues que me ha tocado a mí disponer eh, las decisiones que estaba tomando el Grupo Comotor relativas a eh, cuál era la empresa, o cuáles eran las empresas, o cuáles eran los mecanismos que se iban a, a adoptar para poder eh, asumir la responsabilidad de los datos. ¿Vale? Las decisiones que se han tomado se han cometido aquí, o sea, se han, se han eh, comentado aquí y se han expuesto las decisiones, perdón, no sé si se han votado o no se han votado, se ha votado por el grupo motor por lo menos. Entonces, la, la empresa, aquí se habló de cuáles eran los criterios que íbamos a requerir a las empresas para ello. ¿vale? Se dieron determinados criterios y hemos elegido la empresa dentro del grupo motor la empresa que ha cumplido con sus criterios y que nos y que, pues, consideramos que era la empresa que mayor garantía nos daba. y por la parte de ahí pues a las valoraciones que consideres No, vamos a ver a mí me gustaría saber si se ha votado que me parece importante estamos tomando decisiones en la asamblea pero quiero saber si esta cuestión se ha votado ¿cuántos se ha votado? ¿Y ¿cuántos han votado a favor? ¿Y ¿cuántos en contra? y a sus criterios pues a mí me ha llegado una información concreta al respecto y después lo que me consta de una forma clarita es que primarias online no se ha agotado en ningún sitio. Y si, y si se plantea, como todas las cosas que se quieran plantear, tenemos que debatirlas y decidirlas. Porque también es una cuestión muy importante. Las primarias online están recogidas dentro de los de primarias. Están recogidas dentro del reglamento de primarias. Sí, sí, sí. Las primarias online están recogidas dentro del reglamento de primarias. Entonces, si no estuviste en ese momento, pues lo sé. Eh, respecto al eh, mecanismo de elección de la empresa, la empresa eh, eh, es simplemente eh, una asesoría técnica que eh, se explicó aquí la que se ido, a la que se recurre para asumir eh, aquellas circunstancias que las organizaciones y la. Y realmente la conciencia no puede asumir, que es eh, la responsabilidad de los datos personales, porque ni siquiera tenemos cif propio. Entonces, tenemos que recurrir sí o sí a ese mecanismo. A la hora de elegir una en concreto, se aportaron <tose> los tres presupuestos, se explicaron aquí cuáles eran las condiciones para poder eh, acceder realmente a ser elegido. Se votó en el grupo promotor y se decidió. No sé, este no hemos votado todo también, pero eh, ese ha sido el proceso, con toda la transparencia y con todas las explicaciones de antes, o sea, explicando lo que se quería hacer, explicando cuál era la necesidad, explicando cuáles eran las opciones que teníamos y al final eh, cumpliendo con los propios compromisos que habíamos adquirido hasta esa asamblea. A partir de ahí, eh, si hubieras estado, pues, a lo mejor necesitabas estar en un como toca o parte de todas las decisiones en concreto, pero eh, estas en concreto se ha tomado así. Es una decisión técnica que no tiene un contenido político, es meramente técnica y que está relacionada también con los costes que va a suponer a las organizaciones que eh, sostienen esta confluencia y que por tanto entendíamos que eh, procedía pues, el, el, el, el decidir sobre sobre esos presupuestos que no se habían pasado. Ya empezó. Sí, Antonio. Claro, pues si está. Quiero decir que alguien me va a qué, contestar sobre eso. Yo creo que Andrés tiene que la respuesta. Pero sí. ¿no, no podéis dar una contestación sobre si se ha votado o no. ¿Sí? Se si se, a ver. se a ver. ¿Por ¿Por de a ha votado. Los reglamentos primarios se votado. El reglamento de primaria si se ha votado. Sonido, tiene palabra, Antonio tiene la palabra, perdón. A ver, eh, la decisión de contratar una empresa sí se ha votado en la asamblea se votó hace dos asambleas se ha votado, sí. lo, que no sé, lo que no sé es eh, qué, cuántos votaron a favor y cuántos no pero se salió a favor se expusieron los motivos y sí, se aprobó que se hiciese con una empresa y lo que no se ha sometido a votación de la asamblea eh, porque también se expuso ese día y nadie mostró su posición en contra, era que en el grupo promotor eh, se, se decidiese cuál de las dos empresas, de las dos opciones que había, porque creo que eran dos, eh, pues eh, se, iba, se iba a contratar, que por cierto no ha sido una votación unánime. Es decir, eh, nosotros por ejemplo hemos votado, el eh, Santander si Sipueda votaba por la otra, ¿no? por, diversas, por diversas razones. Eh. Y bueno, eso, eso es todo. Es decir, la única decisión que ha tomado el Grupo Promotor eh, ha sido esa. Eh, entre dos eh, posibilidades, dos empresas, eh, pues la que, ha, la que ha resultado elegida es la el Abut. Aborador No, la eso, que ha resultado elegida es joder. Bueno, pues esa. Y, y todo lo demás sí se ha decidido aquí. ¿Se va a mandar en algún momento? Supongo que la mesa que es la palabra de las Bueno, yo, eh, yo estuve cuando se decidió contratar a la empresa y todo esto. De todas formas, yo quiero manifestar aquí mi, mi, mis peros respecto de estas cuestiones de eh, cuestiones, digamos, técnicas, ¿no? Entre comillas porque eh, yo creo que, que la, la protección de datos y, y el uso o, o mal uso de, la, de, de los datos del censo tiene que ver con principios éticos y yo creo que hemos hablado más de cuestiones técnicas que de cuestiones éticas. Yo creo que una persona responsable, una persona que, que tiene un cargo político o un cargo público, tendría que asumir la responsabilidad, independientemente de las empresas, de hacer un uso correcto y ético de los datos que maneja respecto de otras personas. Eso es básicamente lo que dice la Ley de, de Protección de Datos. Todo lo demás es, bueno, rollito, pero básicamente es eso. Entonces, cuidado, yo, yo no, no me lo pongo, ¿eh?, ni impugno nada, me parece bien lo que ha decidido el, el, el grupo promotor, pero cuidadito con estas cuestiones técnicas que parecen que se ponen por encima de lo que es bueno, diálogo, reflexión, consideración y sobre todo ética. Yo creo que en la política falta ética y sobre todo en la política municipal. Y todos, más o menos, no es necesario ser Heidegger o ser un filósofo para entender lo que significa ética. Yo creo que una persona que tiene responsabilidades políticas en el ámbito municipal tendría que tener mucho cuidado y tendría que conocer la ley de protección de datos y se podría responsabilizar o debería responsabilizarse de, de hacer un uso correcto de esos datos. Pero bueno, independientemente de eso me parece bien. Lo que sí quiero saber, por, por lógica transparencia, es qué empresa es, si es afín, si es afín a, la, a las ideas que, que, que promovemos, si es afín al municipalismo, o sea, que no. Quiero decir, que sea una empresa... Eh, bueno, dicen ahora la responsabilidad social corporativa, no, eso no, pero sí que sea una empresa, porque esa empresa también la podemos crear nosotros, o sea, ¿sabes? O sea, que si va a cobrar un dinero, pues que, que, que sea una empresa afín, que, que, que promueva valores, en fin, que haya ética. Sí, las empresas que se han consultado y a las que se les ha pedido presupuesto en primera instancia han sido empresas que están eh, de ello, trabajan en, en el ámbito, ambas han llevado varios procesos de elecciones y, bueno, su, su experiencia las, las avala. Tenemos la palabra, de Andrés. Bueno, si me decís pues, bien, totalmente de acuerdo en cuanto a la situación que la hablando, pero eh, no podemos, no podemos eh, eh, desatender el hecho de que realmente... Eh, la Ley, bueno, no exactamente la ley, sino el reglamento de protección de datos de la Unión Europea que se aprobó este año, obliga a que haya una figura específica que no puede ser un concejal ni un, un líder político, que se llama delegado de protección de datos, que es una persona que tiene que estar capacitada y acreditada ante la Agencia de Protección de Datos para poder ser titular y responsable de los datos personales. ¿Pero que podría ser lo un... Si sí, sí, sí, consiguiera esa capacitación sería una, una muy buena opción, vale. eh, pero en este caso no tenemos esa figura. ¿Vale? Entonces tenemos que recurrir a buscar esa figura fuera y es por eso, si de hecho eh, la primera necesidad que tuvimos a la hora de eh, buscar asesoría técnica no tiene que ver con la realización o no de unas primarias, sino o sea, de unas primarias online, ¿vale? eso es un extra que nos viene pues, muy bien. Eh, la necesidad perentoria que teníamos era... Eh, resolver la problemática de poder ser titulares de un censo, de poder crear un censo con, a partir, con garantías a partir del cual eh, se pudiera realizar un proceso electoral. Y esa es la solución que se, que se propuso, es la solución que se aceptó y es la que nos ha Vamos a ver, si yo creo que no es cuestión de guiar ya más la pareja. Todos sabemos el tiempo que tenemos es un tiempo límite. La decisión que se tenía que tomar se decidió aquí en la Asamblea de que se iba a contratar a una empresa. Entonces la confianza que tenemos en el, en el, en el grupo promotor, en el cual están representadas todas las organizaciones que representan la confianza, el margen de confianza es una decisión técnica la que ha tomado ni más ni menos, no le demos más vueltas. Yo creo que, que el grupo de los tiene mi plena confianza. Ha decidido, han valorado e incluso se ha votado. Pues ya está, no creo que, creo que ya está bien. Avancemos, por favor, avancemos. Sí, yo quería hablar de una Dice exactamente que es un cargo voluntario, es decir, es un cargo que se puede elegir o no. El que es un cargo, el encargado, es el que tiene que ser obligatoriamente elegido, pero el delegado es un cargo voluntario, es decir, no hay ninguna cortapisa, ningún problema técnico, más allá de los que creamos, eh, creamos o queramos crear. Sí, bueno, pues. que lo mire en, en Google. Eh, reglamento, de, reglamento, escucha, reglamento de protección de datos. Busca el artículo 37, creo que es 77, donde se establece cuándo es obligatoria la existencia de un delegado de protección de datos y te va a decir unos determinados supuestos. Entre esos supuestos te va a referir, te va a remitir al artículo 9 del mismo texto. Y en ese artículo 9 te va a decir que aquellos que revelen, aquellos datos que revelen la ideología política, la raza o la religión. Requieren para ser tratados de la asistencia de un delegado que hacen de protección de datos debidamente acreditado. Claro, como que... no, es que. Lo dice la ley, no lo digo yo. yo creo que confundes la figura del encargado con la de la ley. Reglamento y ley no es lo mismo, tampoco Existe un responsable de protección de datos y existe un encargado. Vamos a... a cerrar ya. Andrés, vamos a dejarlo ya, por favor. Eh. El equipo, el grupo de, de legal lleva tiempo estudiando esto y se ha tomado una decisión desde el grupo promotor que avaló en su inicio la, la asamblea y a ella nos, nos remitimos. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que sería la junta electoral y Gabriel, compañero de ecuo nos va a explicar. Buenas. Bueno… bueno. Eh, afortunadamente nadie nos recurre las órdenes del día y demás porque en el reglamento que hemos aprobado aparece comité electoral, no junta electoral. Pero bueno. eh, en el reglamento de primarias el, el comité electoral digamos va a ser el órgano, eh, viene recogido sobre todo en el artículo 4 que va a velar un poco de la garantía del proceso, tanto por tema de transparencia, por tema de seguridad como comentaba Andrés y eh, por eso lo que se ha establecido es en el grupo promotor se ha acordado que la formación del comité electoral debiera ser, por buena lógica, un número impar, entonces que haya un representante de cada una de las cuatro formaciones políticas y otra persona que sea designada por la asamblea. ¿Vale? Será un poco el órgano eh, responsable de velar por qué se cumplan las condiciones que se han establecido en el proceso, desde las personas que se inscriben en el censo, ¿vale? que reúnan los requisitos que se establecen para formar parte del censo de, de primarias, hasta las personas que luego se presenten como precandidatos que aporten los avales que consideren necesarios o la acreditación que se, que se estime. ...y luego verán un poco también por el proceso del desarrollo de la votación, escrutinio y resolver las reclamaciones. Entonces, como veis, el comité electoral es un órgano, órgano de enjundia y por eso, bueno, hemos entendido que las cuatro organizaciones... ...tenemos que estar ahí un poco presentes y abiertas a, a otra persona que designe la asamblea que está hoy aquí presente. En el reglamento no hemos establecido cómo es el procedimiento para designar a esa persona... ¿eh? Simplemente decimos así como una persona designada por la Asamblea. Por lo tanto, eh, no sé si procede que si sí hay algún voluntario o barra voluntaria que quiera asumir el papel. ¿Mm? O como consideréis que lo no? podemos hacer. ¿Voluntario o voluntaria para formar parte del comité electoral? Sí, no es hubiese voluntario o voluntaria habría que proceder a un sí. sorteo. Y en esta caso igual no queremos que nos toque. ¿No existe voluntaria voluntario para el comité de la Junta Electoral? ¿Sí? No hay sí. Hay que colaborar. No creo que sí. Luis Ruiz Luis Gómez. Luis Luis, Luis Luis Gómez Y luego nos eh, dejas datos de contacto, ¿de acuerdo? Vale, pues, pues, yo a... <coughs> pues creemos que ya está, la información, hemos comentado muy bien. Y tendríamos un último punto del orden del día que es el programa. Y la compañera Susana a ver si puede va a exponer el, la propuesta que se ha enviado. Al, al Buenas, Buenas tardes a todos, eh, bueno, llevamos ya un tiempo haciendo asambleas y básicamente nos hemos dedicado a construir una herramienta, que es la parte menos bonita de todo este proceso y creo que también ha llegado un poquito la hora de empezar a construir realmente qué es lo que vamos a llevar al ayuntamiento, está muy bien que elijamos nuestros candidatos, pero también tenemos que decirle a la ciudadanía qué es lo que realmente queremos cambiar en el ayuntamiento, no podemos decir queremos hacer un ayuntamiento del cambio, Queremos dar la vuelta a todo, pero no eh, poner encima de la mesa realmente cuáles son las cosas que queremos cambiar en esta ciudad. ¿no? Entonces, Una de las herramientas que tenemos para abrirnos un poco a la participación, que sí que está cayendo y no me extraña, porque realmente votar reglamentos y todas estas cosas suele ser la parte más aburrida del proceso, una de las herramientas que tenemos es hacer eh, una dinámica participativa para crear un, un programa de forma colaborativa. Entonces, lo que se os ha enviado al correo es una propuesta eh, nuestra para, para poder construir un poquito ese programa entre todos. ¿no? Entonces, eh, voy a exponer un poco lo que se os ha enviado al correo electrónico para los que no lo tenéis. Eh, eh, la dinámica eh, costaría de tres partes. En primer lugar, debatiríamos sobre las áreas que están en, ahora mismo en funcionamiento a nivel de concejalías en el ayuntamiento. ¿no? Si nos parecen adecuadas... Eh, si son adecuadas para nosotras para construir un, un programa alrededor de ellas, si cambiaríamos algunas, por pues una de las opciones que tenemos, y si llegamos a ser pues, quienes gobernemos el ayuntamiento, es si cambia la configuración de esas concejalías, y si a partir de ahí podríamos trabajar, o si las agruparíamos de forma diferente para trabajar ese programa. Esto duraría media hora, y bueno, pues eh, las áreas, si queréis las comento aquí de forma breve, sería si infraestructuras, urbanismo y vivienda... Hay otra que es eh, Economía, Empleo, acción y de Desarrollo Empresarial. Tenemos Comercio y Mercados, Educación, Patrimonio, Juventud, Contratación y Transparencia. Tenemos Personal y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos. Familias, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Dinamización Social y Relaciones Institucionales. Deportes y Salud, Cultura y Turismo. Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales. Y Autonomía Personal. Esas son las áreas en las que está dividido actualmente el Departamento de Asamblea. Una vez que debatamos sobre esto, media horita, más o menos, si se acorta pues mejor y si se alarga pues bueno ya veremos, eh, pasaríamos a dividirnos en grupos de trabajo por cada área que nosotros hayamos pro propuesto dentro de las uniones a primera parte. ¿no? Entonces cada grupo contará bien con un panel grande donde ir colocando posit o folios o directamente apuntando encima qué iniciativas se nos ocurren en cada grupo. Por ejemplo, pues de movilidad sostenible, de ecología, de feminismo, iríamos apuntando algo. Eso, más o menos, ese trabajo yo calculo que, que nos duraría con más o menos una hora. Y el tercer lugar sería eh, la puesta en común de las ideas. Cada grupo de trabajo escogería un relator, una persona que nos va a contar a la asamblea qué es lo que se ha decidido o qué cuestiones son más importantes en cada grupo de trabajo. Y eh, pasaría a contarnos a todos las decisiones que se han tomado y explicar un poco por qué. Todas estas propuestas después lo que haría seríamos recogerlas en el grupo de trabajo que se cree para el trabajo de programa y se pondrían eh, negro sobre blanco para trasladarlas a la ciudadanía. Yo creo que de una forma bastante sencilla, una cosa es el programa extenso que elaboremos, pero sí que creo que tenemos que elaborar trabajo que sea de fácil comunicación, una especie de decálogo, puntos importantes, algo que sea muy visual y que podamos trabajar. Y esa es un poco la propuesta de dinámica participativa para empezar a arrancar lo que es un poco la parte más ilusionante del proyecto, que es elaborar el programa de trabajo. Muchas gracias, Rosana Lidia. Eh, bueno, yo quería comentar... No, es que hay un compañero Podemos que se está apuntado al grupo de programa. No puedo venir y que me ha trasladado alguna serie de comentarios porque los da su nombre. Bueno, así va. Eh, me dice que él haría primero las ideas fuertes y después las agruparía en áreas y no al revés. Eh, o sea, no debatía sobre las áreas antes de conocer las ideas. Eh, que haría un grupo de una reunión de trabajo con el grupo de programa antes de la asamblea temática... Eh, y que haría este tipo de sesiones participativas con los inscritos vía formulario online eh, que no tendría miedo a renombrar y de agrupar las áreas en lo que salga y que sobre todo habría que llevarlo a la calle esos son los comentarios claro. hombre yo creo que primero antes de empezar después pues, nos ha explicar qué deas fuerza tenemos tendremos que saber de hacer qué ¿eh? entonces la cuestión de agrupar primero las áreas pues para decidir si lo que nosotros nos queremos centrar si o centrar es el, eh, yo sé, pues en el área de movilidad sostenible, como he dicho, de ecología, tenemos ahí un, una fuerza importante para producir cambios en Santander o queremos centrarnos en otras áreas. Si vamos a hacer un totum un revolutum, una tormenta de ideas sobre un montón de cosas sin imponentes, va a ser mucho más difícil centralizar en el trabajo. La manera de trabajar una DMC participativa es in situ, está claro que nos tenemos que abrir a la calle, lo que teníamos que hacer es ir a recoger propuestas a los barrios y eso hay que empezar a trabajarlo desde ya, porque nos estamos olvidando de toda esa parte del proceso y no nos queda tiempo, que es un poco lo que decía también Luis acerca de vamos a ir avanzando, si nos entretenemos en cuestiones que a lo mejor a nosotros, porque estamos dentro de la máquina, nos parecen muy importantes, no estamos abriendo esto a la participación de los demás y la gente de los barrios tiene muchas cosas que contar y nos las estamos perdiendo. Y no estamos integrándoles realmente en este proceso. Que la gente yo creo que ha generado mucha ilusión, y esa ilusión va decayendo a la medida que nosotros no abramos este proceso a los demás. La manera de hacerlo es in situ y luego trasladando a sorberos para recoger todavía más propuestas. ¿Alguien más? ¿Tenías? Sí. Sí, solamente me acuerdo la pregunta de reparto de trabajo al final se va a hacer lo que la gente debe hacer, lógicamente eh, así que que pues, si tenga dudas, que vaya el artículo 25 de la ley de género local, que verá cuáles son las competencias de los municipios entre los santanarios, pues, que es que empieza a hablar de, de Putin, está bien, <risa> y de, de la gran y de, y de, y de, ¿De, más? de Venezuela, sí. que está bien, pero sí. igual con el tiempo que nos queda, no está en nuestro alcance a resolverlo, solo quizá unas pocas personas de esta sala, quizá, pero para la mayoría no está en nuestro alcance sí. resolverlo. Así que, artículo 25 de la legislación local y la, los, el esquema que plantea su granada, pues lo recoges todo. Uh -huh. también podemos crear una concejalía de varios para que todos Sí, como la dinámica va a ser presencial, yo no sé si hoy podemos fijar una fecha para esa asamblea que tiene que ser monográfica. Monográfica, sí. Solo, o sea, yo, cuanto antes mejor. Independientemente, que obviamente será lo que, lo que quiera la gente, lo que se haga y lo que se trabaje, pero bueno, son planteamientos de ideas fuerza que yo creo que nadie tiene que hacer un trabajo extenso de deliberación y de desarrollo del tema de aquí a una semana y se puede abarcar perfectamente. Una semana o semana y media o bueno. Bueno, pues entonces veremos disponibilidad de espacios y del grupo... Que se encarga de programa en inicio para que coordinen, ¿no? Y ponemos una una fecha en consonancia. Sí, sí vamos, yo estoy de acuerdo con Antonio que habría que hacerlo si es posible la semana que viene. Uh -huh. Porque eso, junto con el nombre que está decidido sí. y tal, es lo que tenemos que trasladar a los demás. Uh -huh. inicio del proceso ya, real. Pues quedaría fijada para la semana próxima, pendiente de fecha por eh, disponibilidad de sala y de las personas que están en el grupo de programa. Y sería el siguiente paso que diese esta. Esta asamblea, si estamos de acuerdo, una palabra. Yo quería decir una cosa pequeñita sobre, sobre la concejalía de barrios. Es que yo vengo de un barrio, y lo siento mucho, pero y, y no es porque lo diga yo. De tres concejales solo he visto uno en cuatro años, y es muy importante, y es muy importante, y Sado también ha subido alguna vez. Y es muy importante, es muy importante eso porque los barrios quedan totalmente abandonados. Porque os, os recuerdo que los barrios es donde estas organizaciones sacan el voto, no en Reina Victoria. Es en, en esos barrios: el puerto, monte, la Príncipe, San Juan, Cazoña, mira, eso le sacan el voto estas organizaciones. Y están bastante abandonados. Es un día de coño una concejalía de barrios. Así, por lo menos, para, para, para. Oye, yo para, para, para, para ver algo de ambiente en cuatro años, porque joder, me aburro yo en cuatro años solamente. ¿eh? O sea, me aburre, me aburre, a mí me aburre cuando viene esto y que tres meses antes todo el mundo quiera, quiera. Pero en los cuatro años no quiere nadie. Acercarse a los barrios, ¿eh? Y fíjate que ha habido follones en los barrios. Bueno, justamente los dos concejales que tenemos en el. No, estado, no, de, de los tres. Han siete, trabajado siete, más, tres y han presentado mociones, Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, sí, eso sí. es? es, que es lo he dicho, que Saro, lo he dicho, y mal, que Saro y Antonio han estado a la altura, ojo, lo he dicho, creo, creo claro, eh, no sabe, ¿no? que no saben ellos, vamos que los conozco bien a no, los no. dos. Eh, han estado en los del TUS, han estado en de la Seta, han estado en de los pues eso es lo que digo. Pero te digo que una concejalía para qué, para, es importantísimo, porque en los barrios es donde está el, el, el filadero de voto, de Saro, de Antonio, de. Y, y, y de eco, y de eso, ¿dónde está la gente? Bueno, y es lo que yo realmente ya está... Bueno, pues eso, eso yo creo que es importante. ¿sí? Pues... si no tenemos más que decir, sería el fin de la Asamblea, por hoy, que nos lo agradecéis a Ah, una pregunta. Una pregunta. Una pregunta de Pino lo de los barrios, que no se trata de ir a buscar otros barrios captar fotos en los hoyos. sino que se trata de una y, y que los párnios eh, hagan un relato de lo que pasa. Yo soy sí. de la opinión de que, de, de que el municipalismo tiene bastante que ver con la historia social de esta ciudad. Y entonces los barrios tienen que recuperar el relato de, de, de, que tenían en los años 70 cuando aparece el movimiento vecinal en este país, porque antes no había nada de nada, salvo hambre, miseria y, y corrupción pero en los años 70 aparece el movimiento vecinal y, y los barrios empiezan a tener un relato propio ese relato ha sido usurpado, con, con un discurso neoliberal eh, ahora en los barrios se escucha las asociaciones de vecinos por ejemplo han dejado de ser lugares con curas buenos o curas obreros, ahora hay eh, toda clase de, de paracaidistas ahí pues yo creo que el relato social de los barrios es muy importante recuperarlo porque es un discurso, es un discurso municipal o sea, ahí es donde se ve la ética realmente de, de, de representante está si claro, señor, es una que yo os creo que lo he dejado bien claro es que yo he dicho, que es fundamental pero para cuatro años no para tres años antes de las elecciones A ver, si me, me, me, creo que me habéis entendido ha todo razón, sí. o sea, todos los problemas que surgen de los barrios es que surgen en cuatro, pero los cuatro años de la que, que dura la legislatura ¿eh? ¿No? pero es que a mí, eh, eh, a ver, si, me, me, si yo me explico bien o, entiendo, o no, o me, o me queréis entender, es que da la, la casualidad de que los barrios hay un problema de, de, de costas, hay un problema de tal, hay, joder, y es que, es que da la casualidad que veo muy poco yo, a los implicados les veo muy poco, veo a Eco, veo a alguno de Santa, veo a alguno de izquierda, pero veo muy poca implicación de los barrios. Hay urbanismo rampante... O sea, me he explicado... Hay problemas de, sí, hay ¿no? de... Sí, hay de la vida ¿sí? en sí, sí. de ¿sí? ¿sí? barrios, de todo en los barrios. De movilidad, sí. de contaminación... Sí, sí. De derechos humanos... Sí. De de de de de sí, sí. Pues muchas gracias a todas y a todos y a todos. Sí, pues, pues,